cárcel por ese mismo delito. La Guardia Civil, lo hemos visto antes... ...ha logrado dar con el culpable de un delito... ...cuyas imágenes, pues ya han dado la vuelta a España... ...a través de Internet y las redes sociales. Lo están viendo, grabado en una carretera del sur de Gran Canaria. En el vídeo se puede comprobar... ...cómo el conductor de la guagua de transporte público... ...invade otro carril, poniendo en peligro la vida del ciclista... ...y después continúa su camino... El ciclista consiguió esquivar el golpe, pero el chofer ha sido identificado y se le acusa a un delito de conducción temeraria y de poner en peligro al ciclista y a los pasajeros de la guagua. A la hora de adelantar a un ciclista tenemos que dejar como mínimo un espacio de separación lateral de un metro y medio y que nunca podremos adelantar poniendo en peligro en caso de que venga un ciclista en sentido contrario, como, como sucede en el vídeo. No existe mancha ni...